Bienvenidas, bienvenidos todos a, a las segundas jornadas de, de Justicia Alimentaria en la Ciudad. Digo, las, son las segundas, porque ya celebramos hace dos años eh, las primeras. Y nuestra intención con ello es fundamentalmente propiciar el debate y articular el movimiento social en torno a esta problemática de la alimentación. ¿no? En, en la mesa, en principio estaba pensada que era compuesta por cuatro personas. Desgraciadamente eh, hay una compañera, eh, Mónica, que no va a poder estar fundamentalmente por los virus, que en este caso no es el, con la, el, el este de China, sino que es sencillamente porque es un amago de gripe. Entonces haré yo una pequeña introducción, tal vez un poco más eh, extensa de lo que yo pensaba, pero que trate de enmarcar tanto el sentido de las jornadas como algunos aspectos que tengan que ver con todo lo que tiene o significa el movimiento por el derecho a de la alimentación, introduciré inmediatamente a mis compañeros, a José Ramón y a Marian, en lo que es las ponencias, en realidad de la sesión, que, que servirán luego para un debate abierto, entre todos los, los que os habéis animado a asistir esta tarde. A ...aquí, a estas jornadas. Eh, quisiera comenzar señalando... ...al menos una idea que creo que todos... ...tenemos bien presente... ...y es que... ...tenemos una cierta sensación... ...de que cuando se habla de alimentación... ...lo primero que nos viene a la cabeza... ...es la sensación de que... ...hay abundancia, prosperidad alimenticia... ...porque allá donde vamos... ...nos encontramos... ...con los supermercados repletos... ...de alimentos de todo tipo en sus estanterías, eh, encendemos la televisión y no hay más que programas que van y vienen en torno a cuestiones gastronómicas, nos eh, vamos por la calle y no hacemos más que encontrarnos a restaurantes donde se puede deleitar uno el paladar con, con los manjares más exóticos o elaborados y parece como que en el fondo estuviéramos en medio de la opulencia alimentaria en la que, sin embargo, eh, subyaciendo muchas veces de manera tal vez algo oculta, hay auténticos problemas alimentarios, algunos de su alimentación severa, que afecta directamente a la insuficiencia para poder eh, acostarse a lo largo del día con lo mínimo para poder para poder vivir de forma sana y... ¿no? Entonces, después de, de toda esta especie de, de prosperidad en al tema alimentación, estamos eh, asistiendo a este fenómeno de repunte, los fenómenos de subalimentación y de, y de malnutrición, y lo vemos tanto a nivel global como en nuestras calles eh, y en nuestros barrios. El plano más global, eh, desde el 2014, nos está advirtiendo a la FAO a través de sus informes que se ha producido un punto de inflexión ...en lo que había sido un cierto avance en la eliminación del hambre en el mundo. Desde entonces hasta nuestras fechas se habla de que hay más de 820 millones... ...de personas hambrientas en, en el planeta. ¿no? Una, una cantidad que si os fijáis bien representa el 11% de la población mundial. Es una cantidad de hambrientos que supera la población de la Unión Europea y de los Estados Unidos sumados mucha más gente que la población que habita en Latinoamérica. Es una cantidad que es eh, todavía eh, un auténtico escándalo en el mundo que vivimos. Pero como os comentaba, también hay un repunte de los problemas de, de, de, de la insuficiencia en cuanto a la alimentación en, en las calles de nuestros barrios. ¿eh? Y aquí se darán muestras y datos que, muestre, que, que demostrarán... ...que fundamentalmente tras la crisis financiera inmobiliaria... ...que hemos vivido recientemente y que ha tenido sus impactos... ...y esas consecuencias tan hondas sobre las clases populares... este es un problema también eh, que afecta a nuestro entorno más, más interior. Por lo tanto tenemos un repunte y una legión de, de hambrientos... Eh, ...que constituye la verdadera tragedia de nuestros días... ...en cuanto a que no es por falta de alimentos... Sencillamente por la desigualdad en el acceso a esos alimentos, y eso es lo que da sentido a la expresión del derecho a la alimentación, el derecho a acceder a unos alimentos en términos muy similares a como se plantean el acceso a otros derechos. El derecho a la alimentación, en el fondo, es un movimiento, un movimiento social, para garantizar que la ciudadanía tenga derecho al acceso a la alimentación, de la misma manera que hay otros movimientos que están planteando el derecho a la vivienda o el derecho a una sanidad o a una educación pública. ¿No? Ese movimiento por el derecho a la alimentación se materializó aquí en Madrid, eh, o se impulsó fundamentalmente a través de la plataforma que promueve la Carta contra el Hambre y que logró aglutinar ya más de 40 colectivos y asociaciones en su momento y que a través de sus acciones impulsó iniciativas legislativas municipales y también el intento de sería una ley de garantía al derecho a la alimentación en la Asamblea de Madrid el grupo de Hague. ¿no? Estas segundas jornadas en cierta manera se enmarcan dentro de esta corriente y dentro de este movimiento del derecho a la alimentación y el título que, la, que hemos querido poner en esta ocasión es el de cocinando alternativas desde los barrios. ¿eh? Eh, y hemos buscado un guión ...que tengan en cierta manera resonancias con estas prácticas eh, alimentarias. ¿no? Estamos hablando en esta sesión de cultivar la soberanía alimentaria. La siguiente, tratamos de resaltar que hay que apostar por eh, esas iniciativas que van germinando... ...para finalmente en la tercera sesión tratar de cosechar eh, a partir de las experiencias... ...los frutos de todo este movimiento en favor del derecho a la alimentación. Este es el sentido de estas jornadas que como veis no pretenden ser unas jornadas académicas o un de gran debate eh, teórico sino fundamentalmente un proceso o un paso más en el proceso de la concienciación... y de la articulación de, de los movimientos del en torno a esta cuestión. Eh, comentaba que, que vivimos un repunte de, de, del hambre, de, de decirlo así, del hambre de con los mismos y es fundamentalmente eh, si lo contemplamos desde una perspectiva más global, tres grandes factores detrás de, ese, de esa recurso. Un factor que tiene que ver con las finanzas, y es: eh, si recordéis las revueltas del hambre que se producen finalizando eh, el año del de acuerdo mal 2007 y luego la primavera del 2008, ahí se producen lo que se denominaron las revueltas del hambre, que, que luego muchas dieron lugar a esto de la primavera árabe... ...y otras eh, cuestiones y luego otro repunte en el verano del 2010 donde se puso de manifiesto... ...porque así lo mostraron los informes de organismos internacionales como la UNTAD, que... El aumento de los precios de los alimentos que por aquellas fechas eh, se produjo fue, eh, o estuvo asociado también al incremento de los activos eh, financieros. Y esa correlación además mostraba que buena parte de las materias alimenticias estaban siendo incorporadas a los mercados financieros del futuro. Y había ahí, por tanto, una conexión que era importante tener presente. Hay otro segundo factor en esa raponte que no deja de ser menos importante, que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que también por esas fechas se produce un incremento de los conflictos armados en, buena parte, en, en, en gran parte o en, o en determinadas zonas del planeta. Y esa conexión entre conflictos armados... ...y el eh, repunte de crisis o de situaciones de inseguridad alimentaria... ...también empieza a ser evidente en la medida en que... ...de esos 820 millones de hambrientos, el 60% están localizados... ...precisamente en zonas de conflicto. De las, 19, de las 19 situaciones de inseguridad alimentaria más evidentes... ...que se producen en estos últimos años... Eh, ...esas situaciones se dan en países que viven conflicto. Y tenemos todos y todas en la cabeza a Siria, a, a Yemen, a Somalia, a Sudán del Sur, etcétera. Donde está esa combinación de situaciones de inseguridad alimentaria y conflictos armados. ¿no? Y como tercer factor que está detrás también de este ascenso de la situación de inseguridad alimentaria está el cambio climático, en general podríamos decir todas las manifestaciones de la crisis ecológica. Pero particularmente eh, todos los eh, sucesos que, que giran en torno al cambio climático, fundamentalmente a través de los eventos climáticos extremos que provocan a través de sequías, inundaciones, zones, e etc., situaciones de destrucción de las condiciones de vida de, de los campes, campesinados, fundamentalmente, de las sociedades agrarias más tradicionales que se encuentran más vulnerables ante esos acontecimientos extremos y por otro lado, por la alteración que a corto, medio y largo plazo eh, se produce sobre, sobre la tierra, sobre las condiciones la ecológicas sobre la, de la de los suelos, etc., etcétera, etcétera, y que va a afectar a la productividad de, agrícola y que, por consiguiente, tiene al final un efecto sobre la disponibilidad de los alimentos, provocando un alza de los, de los precios y reduciendo las posibilidades de la gente acceder a esos, a esos alimentos, Así que, como veis, además, ...conecta los tres factores que estamos comentando... ...porque se alza de los precios a su vez... ...es un acicate para que entren de nuevo las finanzas... ...en cuanto que ven ahí una oportunidad... ...de juego especulativo con el precio precisamente de esos... De esos ...por tanto tenemos tres factores... ...que, que ya se, se consideran... Eh, ...como claves para entender ese repunte... ...y ese punto de inflexión que se produce a partir de 2014... ...con este aumento del hambre... Eh, eh, ...en el plano mundial pero que sin embargo, si os fijáis bien, eh, no explican por completo la situación eh, en toda su gravedad, porque en el fondo no dejan de ser, eh, a su vez, efectos de otros procesos subterráneos que tienen mayor trascendencia en todo lo que está ocurriendo. El cambio climático, por ejemplo, no es sino la consecuencia de un modo de vida, de un modo de producción, de un modo de consumo, es la consecuencia última, no es el gran eh, causa o problema de... de, de, de ...de esta situación o de otras parecidas... ...detrás hay otras causas, otras dinámicas... ...más profundas que conviene tener presente... ...y en el caso de la inseguridad alimentaria... ...si tuviéramos que señalar una de estas corrientes de fondo... ...que están subyaciendo con toda radicalidad... ...y que pueden entenderse como la causa... ...como una de las causas importantes del proceso... ...tendríamos que señalar... el, el progresivo, eh, eh, de la progresiva desaparición y destrucción del mundo campesino. Entonces, en el fondo, podríamos decir que es la causa eh, o una de las causas principales de esa, de esa situación, ¿no? Y es que, si os fijáis bien, desde que somos desde que existe el ser humano, el Homo sapiens, ¿no? eh, que ha sido básicamente una especie, una especie recolectora y cazadora, y luego ha transitado, no hace relativamente muchos años, a su condición de cultivador de, y productor de alimentos, eh, desde, que, desde que la historia humana nos muestra que somos básicamente eso, recolectores y luego cultivadores eh, de alimentos, eh, quien ha alimentado el mundo ha sido los campesinos La gente que eh, vive y, y sigue viviendo en el mundo rural, ese sector de entidad familiar y comunitaria que hasta hace poco representaba prácticamente un tercio de la población mundial ...y que vivía en esas zonas rurales donde a su vez vivía prácticamente la mitad de la población mundial... ...hoy día ese sector campesino, que digo que con una parte relativamente pequeña de la tierra cultivable... ...sin embargo, proporciona el 80% de los alimentos a la humanidad... ...está siendo desplazado de forma progresiva por todo un modelo agroindustrial globalizado. Y aquí en esta tensión entre la desaparición del campesinado y... La irrupción y el dominio de todo el sistema alimentario de, esos, de esas corporaciones que siguen ese modelo agroemisferal globalizado es donde tenemos que poner también parte de la atención porque es al final la causa última que está detrás de estas situaciones de inseguridad. La expulsión, la expulsión del campesinado se empieza a producir fundamentalmente a partir del momento en el que los alimentos y la alimentación dejan de ser un derecho y se convierten en un negocio. A partir de ese momento las corporaciones dedicadas a, a hacer negocio con, con los alimentos pasan a tomar el control de prácticamente eh, las distintas fases y todos los eslabones que eh, configuran el sistema alimentario Y mediante ese control de la tierra, de las semillas, eh, establecen un sistema de producción de alimentos basado fundamentalmente en grandes eh, explotaciones intensivas eh, orientadas a la exportación, con un empleo de semillas híbridas, de fertilizantes químicos y con un uso abundante de agua y de petróleo, que hace de, ser, de esa forma de, de, de cultivar alimentos un modelo sostenible y profundamente injusto. Y, y ese modelo, además, va parejo a un proceso de paulatina concentración empresarial que hace que cada vez los insumos agrarios, los fertilizantes, los herbicidas, la maquinaria también, eh, las semillas, los recursos biológicos, empiecen a estar en manos de una red muy reducida de empresas y, y que por otra parte controlan no solamente el sector alimentario, sino otros muchos sectores, el sector de la química, el sector de la farmacéutica. Son empresas de difícil identificación porque prácticamente también controlan esos otros ámbitos, el ámbito biotecnológico, el sanitario, etcétera. A esa situación no hemos llegado de forma casual. Es fruto, a su vez, de unas políticas que se han ido aplicando desde hace décadas. Tenemos que tener bien presente que todas las políticas de ajuste estructurales se empezaron a aplicar en la década de los 80. Cuando se produce la, la crisis de la deuda en los países periféricos, en los países del tercer mundo, es el gran momento o letazo de salida de buena parte de, de esta toma de control por parte de las grandes corporaciones eh, transnacionales. Auspiciados por Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, empezaron a, a, a propiciar esta expulsión masiva del campesinado y a la destrucción de las comunidades y los contextos donde estaban arraigados con sus prácticas eh, tradicionales y su cultura agroecológica. ¿no? Y esas políticas luego tomaron, esas políticas le tomaron en relevo rápidamente los procesos de liberalización, posterior que se que se impulsaron desde los organismos internacionales, inicialmente desde el GATT y posteriormente desde la Organización Mundial de, de, de, de Comercio, de tal manera que como consecuencia de eso pues nos encontramos que se empiezan a estandarizar para propiciar los procesos de intercambio a nivel mundial, pues, todos los mecanismos de producción agrícola, eh, empezando por las semillas. Las semillas empiezan a estar estandarizadas y eso supone... Pues, cosas relevantes y, y cruciales como que los campesinos empiezan a tener eh, la pérdida del control sobre la propia simiente. Ya no le sirve la propia porque hay que empezar a utilizar las que están certificadas para las grandes eh, empresas que les suministran y hacen dependientes a, a los agricultores de esas, de esas semillas certificadas. Eso provoca también una pérdida irreversible de biodiversidad que nos sitúa ante una situación de mayor vulnerabilidad ante los retos del cambio climático que requiere precisamente esa amplia diversidad, biodiversidad en el, de los recursos biológicos para poder afrontar eh, situaciones de sequía, situaciones de, de extremo calor eh, contención de plagas, etc. Esas condiciones ambientales externas se pueden afrontar mucho mejor con amplia variedad de semillas que estaban custodiadas por todo el campesinado y toda la tradición de los campesinos y que ahora, sin embargo, pues nos encontramos con, con esa ausencia, ¿no? Y también se produce otro tercer resultado que tiene que ver con el acaparamiento de tierras, que, que habréis oído hablar también eh, profusamente, eh, y que viene liderado fundamentalmente por corporaciones de nuevo financieras, pero también por países eh, extremadamente ricos, petroleros, que quieren garantizar su propia seguridad, alimentaria contra la seguridad del resto del mundo, o para eh, países... Altamente poblados que se ven ya con el problema de la escasez de los cultivables, como es el caso de China, India o Corea, para poder suministrar alimentos a sus propias poblaciones. Un nuevo elemento más que se añade a la complejidad de esta situación de, de un sistema alimentario crecientemente globalizado y en manos de, de una estructura corporativa. Que, ...que ha convertido la alimentación ya digo, en un negocio y no, y no en un derecho. ¿no? Eh, bien, eh, se produce a partir de ahí digo ya en el proceso de pérdida de soberanía... ...y el control por parte de estas grandes corporaciones... ...no solamente en el ámbito de la producción sino en todos los eslabones, También en la comercialización. Estamos viendo eh, a través de las eh, noticias últimas que nos han llegado... ...de las movilizaciones de los agricultores en nuestro país... ...que ponen de manifiesto además... Eh, un hecho que es incontestable y es eh, la diferencia de precios finales y de precios de origen. Este elemento eh, eh, muestra cómo también en el eslabón de la comercialización hay unos pocos controlan y tienen capacidad de, de fijación de precios en contra de las rentas de los propios agricultores y que llega hasta el ámbito también final del consumo. El propio consumo está siendo modificado en ese proceso de transición hacia dietas. Eh, abandono de unas dietas más o menos eh, sostenibles y beneficiosas para la salud, como en nuestro caso la dieta mediterránea, hacia otros eh, modelos de dietas que surgen como consecuencia de toda la capacidad de persuasión y de creación de esos entornos alimentarios tóxicos que tienen a través de la, publicación, de la publicidad precisamente todas estas grandes corporaciones. En consecuencia, y con esto termino y doy eh, entrada a mis compañeros, no, bueno, era una, una imagen sobre el proceso precisamente de concentración, si en todo caso luego la ponemos es que surge, surge como consecuencia del debate. Lo que eh, al final os quiero plantear, antes digo, y así se tienen un poco también las intervenciones que a continuación se van a hacer, es que estamos no solamente ante una situación real de emergencia alimentaria, ese es el tipo de lectura de, de, de los libros, de programón, sino también ante un horizonte eh, de, de incierto en el campo alimentario. ¿no? Eh, desde luego, eh, tenemos que ser muy conscientes, eh, creo que... Eh, lo he dicho de forma clara, que tenemos un problema no por falta de alimentos, sino fundamentalmente por falta de acceso a la alimentación. Por lo tanto, hay que seguir eh, defendiendo y luchando por el derecho a la alimentación. Pero no es suficiente eh, quedarnos en la defensa del derecho a la alimentación, porque vemos que de forma inmediata, por un lado, tenemos eh, a la crisis ecológica y concretamente al cambio climático como el gran, la gran amenaza eh, en el a la alimentación. Y por otro lado, eh, vemos este otro creciente poder de las grandes corporaciones en el campo alimentario, con lo que tan importante como garantizar el derecho es luchar por la recuperación de, de la soberanía alimentaria, ¿no? Como forma de poder afrontar este doble reto de disputar el poder a aquellos que nos lo han usurpado en el campo de nuestros alimentos, como para poder afrontar la crisis climática. Y frente a ello, digo, lo que necesitamos es esa respuesta política que defienda el derecho a la alimentación de todas y todos desde la lucha por recuperar la soberanía alimentaria, eso nos lo va a introducir José Ramón González Parada, que es miembro, de la, de, miembro impulsor de la plataforma de la Carta contra el Hambre en Madrid. Y además, esta lucha la tenemos que hacer desde otro modelo, modelo alimentario, Diferente al modelo agroalimentario de las grandes corporaciones, eh, proponiendo una producción que no sea como la que ahora mismo se ofrece, que es una producción industrializada que no resuelve los problemas de la alimentación de la gente, no respeta la dignidad y, y el derecho de la gente a los alimentos, pero que, que tampoco respeta la naturaleza, y que se muestra evidentemente y para afrontarnos eh, ese cambio de enfoque y desde cómo podemos luchar desde ese todo, todo enfoque, María Simón ¿sí no, no? Forma parte del Madrid Agroecológico, que es un espacio de encuentro, un espacio de articulación de distintos colectivos para poder garantizar esa transición hacia ese otro modelo agroecológico, pues también introducir si más, más claves para poder luego, posteriormente, pues, de debatir durante de la parte final de la sesión. No, bueno, pues, sí. Muy buenas tardes. Para empezar, una aclaración sobre que no vamos a hablar de la carta contra el hambre pero todo, porque además ya somos conocidos en general, pero eh, hay un número que se ha repartido, que es el número 149, Garantizar el derecho a la alimentación por ley de Éxodo, que lo tenéis por ahí, y ahí hay información suficiente para que quiera eh, ampliar conocimientos sobre nuestro más pequeño movimiento. Bueno, voy a presentar los cuatro temas que a mí me interesa en este momento discutir políticamente. El primer tema que me interesa plantear y discutir es el momento político en el que vivimos. Efectivamente, todas nuestras batallas, eh, nuestros planteamientos, la carta contra el hambre, nunca fue ajena, nunca se dio, digamos, en un sistema amorfo, siempre se dio en un sistema político, en una determinada significación. Entonces, un tema que a mí me interesa poner a discusión, en primer lugar, es el momento político actual. ¿Hasta qué punto eh, nos ofrece unas coordenadas nuevas de trabajo o estamos en una situación de eso? El segundo aspecto que yo quería también tener en la discusión es el estado de la cuestión. La pobreza hoy está tremendamente ligada a la vivienda, más que a la alimentación. Siendo la alimentación normalmente y en muchos casos una consecuencia de la penuria eh, que se expresa sobre todo en la vivienda. Tanto es así, que esto es una cosa que ya conoce toda la gente, que se dedica al reparto de alimentos, que se, eh, se puede dejar de comprar alimentos porque puedes recurrir a que alguien te refieres, pero no puedes dejar de pagar el alquiler porque nadie te va a dar la media puerta de casa. O, sea, o pagas el alquiler o deshacho, o pagas la hipoteca. Entonces, digamos, que de los costes que tienen los pobres, los más rígidos son los ligados a la vivienda. Y sin embargo, día eh, modelos de asistencia social, etcétera, la alimentación eh, ha sido menos rígida, y, por lo tanto, se ha podido ir rebajar todo, todo, todo, esperando conseguir un poquito más por otro lado de forma gratuita. Y ahí tenemos el, el, el otro gran problema que yo quiero discutir es relación renta básica y reparto de alimentos. El tercer tema y este sí me gustaría eh, que en el debate habláramos a fondo de él, es la posibilidad de una ley del derecho a la alimentación. Ya el y el cuarto tema que quiero plantear ya es una plataforma reivindicativa que estamos trabajando en la campaña. Vamos con el momento político. La pregunta que yo pondría como, digamos, una especie de subtítulo, ¿el momento político actual es coyuntural o es estratégico? Desde mi punto de vista, con independencia de lo que dure, hay muchos riesgos en este gobierno de coalición, pero con independencia de lo que dure, para mí este es un momento estratégico. ¿Por qué? Porque nos puede permitir plantear acciones que nos unifiquen en el corto y en el largo plazo. Nuestro problema es siempre que el corto plazo se oponga al largo plazo y al revés, que el largo plazo se oponga al corto plazo. En estos momentos yo creo que hay muchas acciones que pueden tener un reflejo en el, en el gubernamental o ministerial o legal que nos tienen que unir en el corte. En este minuto no hay, hay diferencia entre el corto y el largo plazo. Todo lo que se hace en el corto plazo tiene que tener una dimensión a largo plazo. Y el largo plazo no se puede, eh, digamos, dilatar para hacerlo cuando hayamos, cuando hay, hayamos eh, consumido o conseguido ciertas un ejemplo, si nosotros en el tema de la alimentación, en el tema del acceso a la alimentación para aquellas familias que están en emergencia alimentaria, entendida emergencia alimentaria como la escasez o peligro de alimentos, porque hay otra emergencia alimentaria en la que creo que estamos todos aquí, que es el riesgo de envenenamiento. Entonces, bueno, eso es todo a otro nivel de emergencia alimentaria, pero la emergencia alimentaria, tal como la usamos habitualmente, hace referencia a aquellos que tienen. ...problema de acceso a los alimentos. En esta situación de emergencia alimentaria... Eh, ...si planteamos circuitos cortos de distribución... ...es decir, que no tenga que venir... ...como viene ahora, por ejemplo, la leche de no sé qué empresa francesa... ...o que no tengan que venir los enlatados de no sé qué empresa frita, ...que sí sabemos cuál, porque en realidad la información es la da... ...sino que hablamos de circuitos cortos en la distribución de alimentos... Estamos hablando de, de un sistema de distribución de alimentos, de circuitos cortos de producción, que son necesarios plantear, y nos lo explicará seguramente muy bien luego en la siguiente ponencia, que son necesarios de plantear eh, con independencia de que estemos en una situación de peligro de alimentos. Porque los circuitos cortos eh, son una forma, y, nos, eh, y, y lo vamos a escuchar luego, ¿verdad? sí. sí. Defenderse también contra lo que señalaba Santiago en relación a la potencia o la importancia de, la, de las grandes corporaciones. ¿Cuál es el momento político actual? Bueno, el momento político actual es el de una coalición de gobierno, cuyo avatar desconocemos, pero en el que tenemos ciertas sintonías, con ciertos, digamos, ciertas propuestas que entendemos que son... Eh, ...propicias a que planteemos cosas tan elementales... Como vamos a decir luego como, oye, ley de alimentación. Ley de garantía del derecho a la alimentación. En realidad, habría que plantear una ley de soberanía alimentaria. Pero la misma concepción de soberanía alimentaria... que aquí un debate tan grande. Solo el título es feliz que digamos... ...ley del derecho a la alimentación, que en realidad es una ley... ...de garantía del derecho a la alimentación que se sustenta directamente en un concepto de soberanía alimentaria. Entonces, de alguna forma, a través de una ley de garantía del derecho a la alimentación, podríamos estar planteando también elementos de soberanía alimentaria. Eso, eso por un lado. Eh, el plantear, eh, una, eh, es decir, y esto es una fuerza muy clara, cuando de esto cuando nosotros hemos dicho que somos una sociedad que se va la parte de arriba, a la vez de la parte la parte de abajo, a la parte más abajo, Y lo que en la año 2010 nos la mucho la atención y salieron la de la prensa, y se la parte se niño porque la parte no bueno en la prensa de la eso creó una sensación de de, de, de, de emergencia social, ¿verdad? Y ahora de eso ha desaparecido. El problema ¿Por qué el problema se la energía? El, el tema de la solidaridad individual y las operaciones de estilo eh, copulan muy bien con el capitalismo moderno, individualista con el capitalismo actual. Con esa idea del individuo, etcétera, y la sociedad es pues, capaz de hacer problemas. Etcétera. Entonces, no hay una... una una conciencia social, tendríamos que, que volver a removerla, como hace diez años, cuando a porque el problema sigue estando ahí. Lo que no sabe normalmente el común de los mortales es que los alimentos que las organizaciones turistas reparten, el 60% son alimentos que han sido comprados en habitaciones este internacionales. Eh, aquí hay en la propiedad y internacional que podemos realizar. En el año 2019, el FEDA, que es el organismo encargado de, de estas compras a gran escala, eh, contrató 96.000 toneladas de alimento. y lo hizo solo con 16 empresas. Y de esas 16 empresas, solo dos, se llevaron el 40% 45% de todo el volumen contratado. esas dos empresas se dan las tal y suelta, ¿es suena de algo? el de, de, de Ah, no, Producto de portuguesa que eh, vendió 25.000 toneladas de leche. actual es una empresa de matriz portuguesa, una multinacional lechera que está comprando algunas empresas. Y Lactalis es una filial española de una empresa multinacional de matriz francesa relacionada con esto. Está ocurriendo. ¿Y ¿Por qué estas grandes compras? Estas grandes compras son determinadas por una directiva de la Unión Europea que dice que eh, las compras deben hacerse en licitaciones internacionales. ¿Y esto qué está, a qué está dando lugar? Esto está dando lugar a una concentración, a un apoyo bestial a la administración de capital en las grandes corporaciones. En detrimento del pequeño empresario, en detrimento de los pequeños productores, en detrimento de las mujeres campesinas, que efectivamente, o sea, eh, hay un mercado ahí que se les escapa. Tengamos en cuenta que se está dando de comer aproximadamente a un millón de personas en toda la provincia. En Madrid estamos hablando de 120.000 personas, de 120.000. Es otro misterio porque nadie lleva esta distancia. Hay que ir sumando por aquí, sumando, estando por allá el... y hay una aproximación eh, creo que estamos en 120.000 que ya es un, una ciudad si ¿sí? organizáramos un mercado de alimentos para esta gente podríamos estar creando puestos de trabajo pequeñas empresas etcétera, etcétera, economía de proximidad potenciando la, la las economías eh, de San Pescín, del de Madrid, o a 100 kilómetros, no pues, podríamos estar haciendo muchas cosas, pero significaba que sentíamos que, que estar pensando con otra mentalidad económica Con la mentalidad económica y social, lo que se tienes ahora es grandes compras con grandes costes. Y saben, eh, los productos que se reparten entre los pobres son muchos y muy baratos, porque es en esos mercados, en esas competencias, en esas millonarias. ¿A cambio de qué? A cambio de pues, crear desempleo, crear concentración. Pero una vez después entradas las compras, tienes que plantear también que hay que superar ese monopolio de los mayoristas que son Banco de Alimentos Estudios Rojas, los cuales no han tenido ni, ni ningún interés, cambiar el sistema actual. ¿Por qué? Porque son excelentes proveedores esos baratos del Estado. Su mayor preocupación es la satisfacción del cliente, porque el cliente es el Estado y lo satisfacen perfectamente, lo hacen muy bien, tienen un gran sistema logístico, tienen un buen aparato administrativo y se muy en lo que hacen. Y esa es su especialidad. No es su especialidad pensar por qué no hacemos las cosas hacer las cosas de otra manera es empezar a, a, a intentar y a su propia idea del voluntariado. También con la aportación de la sociedad, porque el voluntariado es una gran aportación neocapitalista a resolver los problemas de la sociedad. Por ahí tenemos también que meter el diente para decir, tiene que haber otros mayoristas, no solo dos, tiene que haber ayuntamientos, eh, sindicatos. Y organizaciones sociales que pueden tener una capacidad de etc. Pero a su vez que hay otros maniobristas. tiene que haber otro, otra forma de acceso a, a los alimentos. Yo estoy en la hipótesis de que el reparto de alimentos va a existir durante cuatro años. De haber, ¿no? Es muy difícil que en los próximos cuatro años no, se, no sea necesario seguir reparto de alimentos. Y me planteó una hipótesis de que todo lo que hagamos ahora por mejorar y cambiar radicalmente el sistema de reparto, tiene que conllevar, digamos, gérmenes de futuro, es decir, tiene que llevar valores que sigan funcionando cuando el reparto y la no el futuro. Estos valores, también, están en defendidos por el mundo de la María Marian ha dado ese grupo, que dice que decir de esto que yo planteaba pero creo que tiene que ser que proviene en, nuestra, en, en la cultura de la carta contra el hambre de Ciudad proviene de la agroecología y otras cosas, porque alguna compañera agroecológica nos ayudó a entender estos temas. Bueno, yo no hablo más, con sus momento político, posible que nos hizo que aprovecharlo y cómo es posible plantear, habrá condiciones para plantear una ley, y, ¿podemos cambiar el sistema de reparto, tratando a poder. poderes. Sí. Pero primero, muchas gracias por traerme, traerme eh, Luego, o sea, es que habláis como si conocéis a la gente. Yo, como no os conozco y no tengo muy claro cuántos de el que tiene que aquí, estáis es como en la otra de, la... eh, de alimentos. Y eso pasa, o sea, empieza por el suelo. O sea, el suelo es la base de la agroecología. Con suelos empobrecidos no vamos a tener alimentos y el modelo actual que se basa en eh, aportar insumos eh, en, en, en cultivos industriales de gran explotación, se carga los sabemos pero pues, frente a eso vamos a acercarnos a los procesos ecológicos y eh, además la ecología no es solo el tema de cómo se diseñan o cómo se explotan eh, eh, los cultivos, la tierra, cómo se cierran los ciclos, habla también las condiciones de las personas. Eh, no nos vale eh, cultivar los alimentos de cualquier manera, nos importan las condiciones de esas personas que están ahí en seguridad. Eh, son las que nos permiten seguir Entonces, hacer como ese homenaje a la parte de la producción y de quienes cultivan, eh, preparan los alimentos para que nosotras sigamos vivas, además lo hacen teniendo cuidado de la matriz y física, de que el planeta también es invadivo tiene mucho que ver también con la lucha contra el cambio climático, la ecología, eh, lo dice la FAO, un eh, sistema que alimenta realmente el planeta de las pequeñas y de, de, de buena parte de la población. Esto es global. Bueno, estas son las imágenes que, que saca la, la, la que cuando te metes en la FAO y miras a la ecología, siempre salen imágenes del sur cuando tenéis en por ejemplo la mayor parte de los equipos de asistencia que, de Cuban de que en África son mujeres. La agroecología está también ligada a esa pequeña explotación, a esa proximidad, y a ese papel que indica el papel de las mujeres que alimentan el mundo. Y aquí eso no es una cosa solo de eso. Aquí hay proyectos agroecológicos que intentan, y de hecho la agroecológico agroecológica surgió en el 2015, aprovechando otro momento político, a escala local, también ¿no? A mí me parece muy pertinente traer o sea, en cada momento cómo nos organizamos para conseguir tener el mayor impacto. Pues en el año 2015 me han dado todos que tenía de distintos colectivos ecologistas, de soberanía alimentaria, de grupos de consumo, de cooperativas, de economía social. Y, pues, vamos a articularlo y vamos pues, a plantear propuestas. Y, apoyarnos en esta agroecología que está aquí, en el norte, que se parece y debe de las fuentes del sur. Y que son proyectos que muchos de ellos surgen ligados a la crisis, a, a buscar alternativas. Eh, alternativas para los empleados, para gente que el sistema no se sube pues vamos a conquistar la tierra y alimentar y alimentarla. Y en este proceso, eh, bueno, pues eh, es un sistema se opone por completo al a, a sistema industrial, industrializado, tóxico, que degrada los ecosistemas y nos está llevando... que Es una de las fuentes de cambio climático. Eh, de pronto, nosotros estábamos trabajando en esta idea de ecología, hemos todo un programa de, de propuestas para los gobiernos municipales y autonómicos que tienen que ver con familiar. Eh, eh, como consensibilizarnos y, y, y aprender qué significa esto de la alimentación sostenible que, que no es tan evidente, implican las distintas dietas, las distintas eh, eh, formas de, de, de comer. Proponíamos una cosa muy bonita, que eran las salas de barrio, eran los agentes de dinamización agroecológica en los barrios. Lo digo porque, luego eso, eh, tengo de nuevo, que pronto acercarnos al mundo de la alimentación proponíamos medidas para, eh, para favorecer la agricultura ecológica en el consumo de proximidad y eso pasaba por generar emprendimientos agroecológicos, porque es si si ahora quisiéramos alimentarnos de lo que producimos eh, ecológicamente de proximidad, lo podríamos justamente. Eh, y esa formación la que acompañaba de planes, que apoyaran esas nuevas iniciativas, desde acceso a recursos de la tierra, pero acceso también a espacios logísticos donde coordinar las producciones y la distribución de alimentos, su apoyo a espacios de, de transformación hablamos de los generadores colectivos, que además superan la visión de que una persona, un, un proyecto, o un proyecto, una empresa, una infraestructura, ¿no? Vamos a compartir estos pues, porque pues, pues, pues, vamos a utilizar lo poco que tenemos, y más falta que cada que tenga la que la que los la que es la que la la máximo que es la regla que que la el que que es la apoyar la producción de ¿no? apoyar la los distintos procesos de Entonces, la regla de la que la regla que y, al final, demandábamos por las citas públicas y no tiene que gran ejemplo son las instituciones públicas, los alimentos de la comunidad, pues el ministerio totalmente en el, la el, parte el, de la de con los trabajos de redes. ¿A quién compra los alimentos no para la ¿Qué alimentos compra? ¿Qué tal y en eso? ¿Y dónde están los alimentos de esto? ¿A bueno, hay de socialización, formación, campanhas... Y eso se ha traducido en, en, en bastantes... En propuestas, justo cuando estábamos trabajando, nos llegó una, una sugerencia de una, una señora que estaba en uno de los programas que había en el único centro para gente desempleada que les formaban como educadores ambientales y que querían ayudarnos a expandir este mensaje de otra de, de, de, de alimentación, de otro consumo, de otra producción. Cuando pero es que se lo hemos dicho a las educadoras a los educadores, que es crece que, que tenía profesionales de, de, de, de la obligación con problemas eh, de, de empleo económico. Y nos hecho difícil. ¿Por qué no? Porque es que les parece que eso de lo ecológico es para las élites, que eso, eso no les apela a ellos. Si yo, si yo no puedo comprar eso, ¿cómo le voy a decir a nadie que, que mira qué bien que compren o, sea, o que se apunten a esto de lo, de lo agroecológico? Y por eso no, no, o sea que hay un problema. Es que se está entendiendo que la agroecología es esa agricultura ecológica, elitista, de precios elevados para quien se lo puede permitir. Eh, tenemos que replantearnos esto porque en la agroecología no es eso. Sea, cuando hablas con los productores, dices: Es que mi, mi, mi, mi cliente no es el fichero de Marasaño y te dicen así. O sea, todo el esfuerzo que ponen para cultivar alimentos no pues es para que acaben. O sea, es verdad, el nicho de negocio en lo ecológico, pero realmente nos sentamos juntas y se si pongo mucho a, a cultivar alimentos. Me gustaría que pudieran llegar también a, a la mesa de, quien lo, de quienes más lo necesitan y más se van a beneficiar Y no es fácil. De hecho, ha habido varios intentos de, en verano que hay muchos excedentes. ¿Hay alguna manera de hablar con entidades en votar eh, que eso eh, pueda llegar a...? No. O sea, es muy complicado y por eso demandamos que los organismos que, pues, públicos que tienen más recursos o sea, nosotros no dejamos de ser una plataforma de entidades sociales y de voluntarios que hagan algo. Eh, nosotros ideas sí que tenemos. O sea, no nos pasa como a los repartidores de alimentos y ideas tenemos mucho. Lo difícil es eh, llevarlas a la práctica. En el proceso de hablar con el ayuntamiento, se creó una, o sea, el ayuntamiento firmó el pacto de, de Milán de políticas urbanas eh, alimentarias y se creó una mesa de seguimiento de ese pacto, en el que estábamos sentadas el carro ecológico, empezó también la federación de, de asociaciones de vecinos, eh, estaba en las áreas. una cosa muy buena porque de pronto o sea, la alimentación toca a muchos campos de gobierno. Estaba el área de, de, de equidad, estaba el área de, de, de medio ambiente, con educación ambiental, con los huesos, estaba la área, eh, el área de, de, de consumo, estaba la gente de mercados, estaba la gente en salud y se pusieron en marcha distintas iniciativas y se aprobó una estrategia de alimentación saludable y sostenible. Y en el proceso de redactar la estrategia, participó la gente de Carta contra el ámbito. Y fue una ocasión de pronto para escucharnos y decir si es que lo que nosotros estamos entrando por la vía de la agroecología, vosotros lo lleváis trabajando desde la vía del derecho a la alimentación, y nosotros estábamos mirando. Eh, y probablemente a la gente, no, no sé a vosotros, pero nuestra sensación es que la gente con más necesidades nos veía como algo ajeno, esos eh, que, que se preocupan de lo ecológico, cuando, y nosotros decíamos, es que esos que se dedican a la ayuda alimentaria no son más que la nueva versión de, del asistencialismo. Y resulta que no. O sea, que en esas mesas de la estrategia alimentaria escuchábamos decir, o sea, queremos cambiar... Eh, esa, ese concepto de ayuda alimentaria que la reivindicamos desde la dignidad. Eh, pues vamos a trabajar juntas y así estamos, intentando trabajar Y de hecho, la estrategia alimentaria tiene uno de sus ejes fundamentales es el derecho a la alimentación. Y otro, el impulso del sector agroalimentario al de sostenible y además intentando que vayan de la mano, que la manera de satisfacer el derecho a la alimentación se apoye en proyectos eh, de, eh, agroalimentarios en realidad están impulsando, o sea, haciendo entrar en el, eh, en el empleo a gente que está ahora mismo del mercado laboral. En en Entonces trabajamos desde el mercado ecológico, trabajamos por un lado, o sea, teníamos un iniciado desde el principio, por ese momento político estratégico, que había que ir hacia la coproducción de políticas públicas, pero sin abandonar el trabajo de los barrios. Y hacían el encuentro de colectivos con la soberanía alimentaria de nuestros barrios y, nuestro barrio y pueblos. Y es verdad que esto tiene como sus ciclos, y ha habido un momento, o sea, tuvimos mucha fuerza al principio, de pronto la gente de la propia Casaforma fue incorporada no sé, en procesos eh, laborales, eh, con el, muchos con el ayuntamiento, y, y ahora estamos con el, como en el momento de, de recuperar fuerzas, porque hacía falta antes, hace mucho más falta ahora tener esa eh, piedra de tener fuerza para hacer presión. Y en este proceso eh, quería también aprovechar para compartir como maneras de abordar el tema del derecho a la alimentación, el cambio del modelo productivo y de consumo, contando con iniciativas que pueden activar cambios sociales. Los cambios sociales son necesarios a gran escala, que pasarían por re reordenarnos dónde vivimos y, y cómo producimos y cómo nos alimentamos. Eh, pero, aunque sea a pequeña escala, todos esos intentos de generar alternativas funcionan porque son de los que aprendemos y los que luego podemos intentar ampliar y, y, y expandir. Este es un ejemplo de un proyecto de, de plantar, de formación, a Inmigrantes legales, en realidad necesitamos más gente produciendo en el campo con principios agroecológicos. Ahora mismo, eh, aunque haya habido un, un, una expansión de, de pequeños proyectos, no dejan de ser iniciativas muy micro y, y hace falta eh, reclutarlas. ¿Qué aprendes con esto? ¿Dónde están las criaturas de la cultura? En las periferias o en el rural. No, no, no, no. eh, todos los proyectos ahora mismo que están en en, en estas periferias y que abastecen a nadie se basan en o sea, transporte. Y que legales no tienen manera de conseguir. No tienen manera de integrarse a este proceso eh, productivo porque les faltan esos recursos. Que a veces hay cosas que están pensando como en cosas súper complicadas, es que hay cosas muy, muy básicas. Porque no pedimos a la gente de formación que les dé eh, formación en y alguna, alguna manera de que se puedan sacar ese permiso de conducir Otros proyectos que hemos aprendido: eh, proyectos es en, en la cocina, en el centro de cultura alimentaria de, de Petrúan, y a raíz de un espacio de aprender eh, y de compartir eh, cómo se. Eh, Bibliotecas, cocina, se, se han hecho talleres también que acompañan eso con información para el y han ha salido un grupo de mujeres que eh, montan su microcooperativa, formado o no, informal y, y, y dan servicio de comida a las oficinas del entorno. Y para esto, por lo menos al principio, es pues de gran ayuda contar con unas instalaciones. Que te puedan servir. Pero los semilleros de, de, de empresas de toda la vida, pues hay una parte de semilleros de empresas que pueden estar ligados al eh, sector alimentario. Y realmente es una de las cosas que tenemos en la cabeza de insistirle al ayuntamiento que eso no lo puede dejar con tal. Proyectos Manos Verdes a o Coba, esto funciona en Este es un proyecto en el Salamanca con expresidiarios, eh, gente que viene del mundo de, eh, de la organización, excluidos del sistema, básicamente. Y a través de, la, de, de, de, de, una, de una capacitación, de un acompañamiento, de algo que además sí te hace sentir bien, es trabajar con la tierra y ver el fruto de tu trabajo. Es algo que no muchos sentidos pueden decir. Que el ver es parte de esos ciclos de la vida, incluso como persona, eh, tiene unos efectos beneficiosos muy buenos. Pues aquí, con, un, con muy poca ilusión, han conseguido fusiones de piedras, han, han hecho unas instalaciones también para, eh, para tener valor para añadido a, a sus productos, otras botan, las comunidades, hacen transportes, se y sacan adelante un proyecto. Eh, una manera, al final, ideas hay muchas, hay, eh, aquí quería traer eh, un ejemplo, hemos, hemos preparado, no, no hemos preparado, el, el, el Ayuntamiento ligado a la estrategia alimentaria eh, tiene un borrador de guía de derecho a alimentación que incluye la referencia de la en de la alimentación saludable, prácticas alimentarias, cómo coordinar distribución de alimentos, cocina comunitaria, capacitación para el empleo, grupos sociales, los de contratación en la, en la administración pública, eso es una foto de los colegios, de las escuelas infantiles municipales, eh, el anterior gobierno recuperó las competencias, incluye los pliegos de, de contratación, criterios ecológicos y de proximidad. Lo mismo que se hace en, la, en, en los comedores escolares, se puede hacer en las ayudas a domicilio alimentario, en, la, en los desayunos para los niños, para los peques en los colegios de, de apoyo. Hay un, una gran una variedad de, de, de vías a través de la cuenta pública y de los pro, programas municipales, aparte de luego de los repasos de alimentos, que tienen, por un lado, mejorar la la nutrición de, de los beneficiarios, pero apoyando además esos proyectos inclusivos, laborales, agroecológicos en el entorno de eh, Se está moviendo ahora, nos ha llegado una noticia de el Ayuntamiento planea un millón de euros para acondicionar huertos productivo en los barrios. Eh, es verdad que o sea, hay como, Esto va como por bandadas. Esto es, es mapa del, del, del plan de zonas verdes. Y los, el plan de zonas verdes que se hizo, eh, que se aprobó, aparece como dos veces la palabra de huertos. O se hace un plan de zonas verdes. A pesar de que el Ayuntamiento de Madrid tiene un programa potente de huertos comunitarios, de huertos escolares, Resulta que a la hora de pensar en todas unas verdes no somos ocurre que ahí hay espacio también para producir alimentos. Eh, tenemos la uña, o sea, lo, de, lo dejo aquí porque al final nosotras aquí nos dedicamos a intentar encontrar a mujeres donde hacer propuestos, que puedan salir adelante y una es eh, generar los espacios de producción al interior no tanto de producción, por lo menos los de capacitación. Porque si queremos proyectos inclusivos donde esos ahora mismo beneficiarios puedan ser parte de los que producen alimentos, no ya para autoconsumo, sino para eh, alimentar eh, lo, eh, los planes de ayudas alimentarias, primero tienes que formarte. Y no puedes pedir que se vayan a perales a formarse. O a cuanto más próximo, mejor. Que tenemos en proximidad espacios, pues que se podrían utilizar para esa formación y capacitación para el empleado ecológico para experimentar. O sea, esto no se aprende en una o sea, sala, esto lo aprendes día a día ahí eh, con el viento, la sala, entonces tiene que estar cerca. Tenemos esa oportunidad. Eh, eh. Luego como dentro del ayuntamiento, se puede pensar, y esto lo traigo aquí porque hay una acción pensemos desde el barrio, pensemos, un eh, taller, de qué recursos hay, cómo los activamos, a quién hay que pedirlos, sabiendo que tenemos una estrategia alimentaria, que tenemos eh, unos programas eh, a los que podemos apelar para que los reorienten o que incluyan de la oferta formativa que hay, que haya algo que tenga que ver con esto, que vaya destinado preferentemente a esa, a esa población en eh, riesgo, en vulnerabilidad. Eh, eso sí que es el protagonista de tu, de tu propio cambio, de tu propia transformación. Luego, además, eh, estamos intentando que de la comunidad de Madrid se pongan eh, a disposición tierras paredarias para la menor. Es que la Comunidad de Madrid tiene 30.000 hectáreas de suelo público y si para municipal de los desarrollos que están ahí pidiendo a gritos que les demos un uso que, que nos ayuda a, a, a enfrentar este modelo loco en el que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo están las cosas? Pues que la mesa de seguimiento de Pacto de Milán crea el espacio donde interlocutábamos en el Ayuntamiento. De hecho, se ha incorporado la Carta contra el hambre una reunión en mayo y desde entonces no han vuelto a convocarla y hemos pedido en octubre que la convoquen y si no. Hemos pedido en febrero que no. Hoy hemos estado ahí delante del Ayuntamiento, delante de, de, del Ayuntamiento, insistiendo. Intentábamos hacer llegar las verduras al responsable de Economía, que parece que está en Economía, y hemos seguido insistiendo que tienen un papel fundamental que jugar y que no nos vamos a quedar de recursos a que no. Ah, bueno, a se ha cambiado el gobierno y ya se quedan abandonadas todas las políticas. Para eso necesitamos, ah, de hecho, una parte de estar aquí es para contaros, para ver si hay ganas como de mover cosas a nivel de, del barrio, de organizar sesiones de esto de la soberanía alimentaria en los barrios y pueblos. Ah, ¿Cómo podemos... Como trabajar juntas o ayudarnos, pero también para pedir ayuda de vamos a seguir reclamando al ayuntamiento eh, que no abandone las políticas de una alimentación saludable y sostenible. Así que, a ver qué tal. que, <laughs> okay, hola, uh, que se está ahora negociando la nueva PAC, la nueva política agraria común. Y os quería preguntar un poco qué papel puede tener la PAC en, en este ámbito de justicia alimentaria, cómo la podría comentar y si hay propuestas ya hechas. Bien. A ver, había una reclamación social de que la PAC deje de hablar solo de agricultura y hable de agricultura y alimentación. Eh, en la práctica, los proyectos estos que hablamos de ecología no se benefician de la PAC porque por su tamaño, por su dimensión, es que ni acceden a las ayudas. Eh, lo que pasa es que la PAC tiene un efecto negativo en todo lo que supone en el campo. Eh, las ayudas eh, por derechos históricos hacen que no puedas acceder. Hay un problema de acceso a la tierra está muy condicionado, por ejemplo, por la PAC. Entonces, si por lo menos la reorganización de la PAC eh, disminuye estas barreras que ahora mismo suponen, ya sería algo. En teoría, van a incluir objetivos estratégicos que cada vez o sea, ya no es una opción, eh, o cada vez va a ser menos opción, hacer una agricultura industrial. Ya toda tiene que ser, por lo menos, integrada. Entonces, nos acerca hacia un modelo productivo más razonable, pero no, pone, no cuestiona de fondo eh, ni las concentraciones de... Es más, si hay contra el derecho a la alimentación, es la actual Asamblea de Madrid. Entonces, no podemos intentar un diálogo entre eh, propuestas tan enfrentadas. No, yo en estos momentos pienso que hay que también ser un poco batalladores y saber identificar bien dónde está tu enemigo. Segundo, tranquilidad. En la derecha, contra derecha. Hay que ganar. Mi nombre es Miguel Ángel. Eh, por lo que habéis comentado, que habéis expuesto, parte Marian hay como muchos medios locales que hasta los el tema de organización municipal, etc. O sea, que hay con muchos vamos que aunque estén parados podrían intentar recuperarse o hay que intentar exercer. Que y luego lo que se llama? y creo que también es importante en el hecho de decir, hay un momento propicio o puede ser propicio a nivel estatal. Yo no había una cuestión intermedia, es entre lo local y lo estatal, hay situaciones de comunidades autónomas que pueden ser también propicias, o sea, no hay por qué dejarlo. En el caso de la Comunidad de Madrid, a lo mejor no conviene intentarlo por no perder nuevos esfuerzos, pero en otros lugares sí que se podría contemplar. ¿no? Pero claro, lo que has planteado, me parece que es una cosa que habría que valorar y evaluar es si realmente hay base social para poder realmente llevar adelante una iniciativa a nivel estatal de gran cara. Entonces, bueno, yo creo que aquí eso es una cuestión de mirar entre los movimientos que pueda haber de todo tipo, como has comunicado con sindicatos, con grupos de todo tipo, etcétera, movimientos sociales, pero quizá esta pata es la que se encuentra actualmente como más desarborada. Entonces, yo creo que habría que Seguir trabajando en esta línea, sin olvidar, como ha comentado antes Carlos un poco, el que hay iniciativas que no hay que esperar a ponerlas en marcha, como vemos también en la segunda sesión, porque son propicias para ponerlas en marcha, como el tema de la tarjeta de fresco, el tema de los centros de cultura alimentaria y otras muchas. ¿no? Por lo tanto, hay líneas que ya se pueden poner en marcha y que no hay que estar esperando, sea a nivel local o a nivel comunitario. Y habrá otras a nivel de comunidad autónoma o a nivel estatal que lo que requieran es repensar un poco sobre qué plataformas o sobre qué bases sociales se pueden un poco sustentar. ¿no? Yo creo que en este sentido sí que habría que quizá a lo mejor como que graduar un poco dónde poner los esfuerzos, pero posiblemente haya que trabajar simultáneamente en varias líneas y en diversos niveles. ¿no? Yo creo que aquí sería un poco ver los grupos que haya... ¿Por qué apuestan o por qué o dónde quieren trabajar? Yo una duda. En realidad hay que hacer números. La, la, el momento político en, a nivel estatal es se puede aprovechar tirando números. Eh, donde hacen más falta bases sociales cuando te tienes que enfrentar a un gobierno que está. Eh, que no, no apoya lo que tú quieres. Entonces, eh, fundamental la movilización y la base social para, por ejemplo, en Madrid, no en la comunidad, sino en el gobierno donde ha habido avances, esos avances, todo lo que conquistas es que cuesta mucho, o sea, construir cuesta mucho, eh, deshacerlo no cuesta nada. Ahí sí que es fundamental eh, esa presión social, esas bases de decir, no, no vamos a dejar que desmontéis eh, lo poco o lo mucho que hayamos podido avanzar. A nivel estatal me parece mucho más estratégico saber si salen los números, con, o sea, dónde hay que tocar para que hagan caso y con qué aliadas, puede ser lo que tú decías del movimiento sindical, de la parte de los sindicatos, que pueden estar... Eh, lo pueden ver como algo, algo propio, pero no creo que sean todas de o más sea, Lo digo porque, por ejemplo, con la vivienda, la iniciativa que se planteó con ellos, ¿sí, no de firmas en nada, es que hacen así y, y la echan para atrás. La base social es importante y es fundamental, y pues, eh, ya, lo que nos da como legitimidad, ¿Cuidado con los cálculos y las estrategias para conseguir conseguirlo en aquel momento? Sí, eh, la carta contra el hambre eh, nació tomando vinos en un bar de, de Carabanchel. No sabíamos que íbamos a, a tener una dimensión autonómica. Entonces yo creo que ahora para ir a una dimensión estatal tendríamos que hacer como si realmente ya nos lo creyéramos. Como si nos lo creyéramos, sabiendo aquello que decían de ya sí, pero todavía no. Ya sí estamos en condiciones de decir vamos a poner la ley estatal, pero sabemos que todavía no estamos en condiciones de ir a la ley estatal. ¿Por qué? Porque esta ventana de oportunidad, esta frase no me gusta nada, está dicha. Esta ventana de oportunidad dura seis meses. Dentro de seis meses van a estar colapsados los ministerios. Y que llegue el último ya no va a tener gran cosa que hacer. Entonces, el momento para tomar contactos, etcétera, etcétera, son estos seis meses. No para tener la ley, no para tener la ley. Un año, dos o quizá tres. Pero para sembrar esa semilla tenemos que empezar nosotros por saber si nos lo creemos y podemos decir que somos alguno más. Es decir, es importante contar, ya salirse de Madrid y contar con organizaciones que tengan ámbito estatal. Por ejemplo, yo creo que habría que ir corriendo a hablar con COA. Ah, vale. Eh, también pienso que hay una, un observatorio estatal de universidades por el derecho a la alimentación, que tienes eh, personas en Sevilla, en Oviedo. Hay que hablar con ellos porque tienen su importancia en la medida en que fueron los que contribuyeron a hacer un organismo. A mí me gusta mucho ese organismo porque es la red de parlamentarios por el derecho a la alimentación, que duró el tiempo que duró la rueda de prensa. Eh. Como, como ya hay otros y ya no se sabe los que eran y los que no eran Pero seguramente algunos de los que fue a esa rueda de prensa y sacó la foto Ahora es parlamentario, pues también este observatorio nos podría ayudar a captarlos Hay que hablar con la FAO, la FAO siempre queda una vistosidad tremenda ¿no? Entonces no es nada difícil encontrar un apoyo de la FAO en estos momentos Entre otras cosas porque la FAO es, está loca por colocar leyes entonces, va wow, una ley casi hasta oye, ¡házmela! pero lo que sí necesitamos aparte de la apariencia, que se puede conseguir esa primera apariencia con una rueda del principio ¿verdad? luego hay que trabajar en serio por saber que tenemos detrás una gente que está apoyando una forma de entender la alimentación una forma de entender la alimentación que va en la línea de la soberanía alimentaria y si no va así, no vamos a ningún lado porque una ley sin... Sin, sin respaldo social es una ley Tiene la ciudadanía. Yo creo que hay un gravísimo problema: que la ciudadanía también no se da dado cuenta del de gravísimo peligro que está corriendo en la, en la situación en que estamos alimentándonos actualmente. Porque incluso se ve nada más que de una manera muy parcial, ¿no? Desde el punto de vista de, de la toxicidad y demás. No se ve el tema de la justificación, no se la pérdida de soberanía, toda la manipulación del mercado y todo eso está. Bien. Hoy se ven los huertos urbanos como una cosa de hippie, anecdótica. Bueno, pues no tienen otra cosa donde entretenerse y entonces se van ahí al, al huerto. ¿no? Entonces, toda esta discusión, yo creo que, que generar un tejido social es clave para todos, porque significa que esos movimientos van a presionar. No se entendería el movimiento social tan importante como el tema de la paz si no se entendía el el, el, todo el problema de la corrupción y de la manipulación que hubo en todo el, el tema del mercado hipotecario y de la vivienda. Pues él, tiene que pasar lo mismo con el tema de la de, tenemos que Tenemos que crear esa nueva conciencia ¿eh? de, de la soberanía alimentaria en todo, en todo su amplio sentido. Yo creo que aquí hay que haber un esfuerzo también por parte de los colectivos en incontrolación empezar a incorporar de una manera transversal en esos discursos políticos que tenemos frente, frente al capital y frente a la derecha y demás el tema de la alimentación fundamental tanto por las carencias por la parte de la exclusión como el tema de la manipulación económica y de mercado fiscal o yo creo que tendríamos que hacerlo por ahí. Yo estoy muy de acuerdo y además que no sé cómo se hace, pero todo el cuadro que ha pintado Santiago de vamos hacia un escenario de creciente competencia por los recursos y lo que fueron las revueltas del PAN en el Madrid es que las podemos tener aquí dentro de cinco años. El tema del agua, el tema de, de certificación ahora que vamos, o, sea, eh, o nos preparamos y nos hacemos más adaptados y, y más aprovechando los recursos que tenemos próximos pues, va a haber un serio problema o sea es que gente que hablamos y la gente no o sea el otro día estaba hablando en una charla con estudiantes de medicina concienciados con el cambio climático y hablaban como si fuese un problema de sus nietos bueno, perdonad, pero lo tenéis claro no entonces sí cómo se hace eso Sí, eh, bueno yo yo yo soy optimista en este momento, creo que es un buen momento, eh, a ver, en el sentido de que eh, esta confluencia que eh, vosotras habéis evidenciado me parece maravillosa, es toda la lucha y la pelea histórica eh, por el derecho a la alimentación, desde eh, bueno, pues tantos colectivos como han estado trabajando con grupos vulnerables, con la agroecología, eh, estas sinergias... Eh, yo creo que van a hacer conectar eh, con las nuevas no, en ese sentido, que se movilizan mucho más fácilmente por temas agroecológicos, tienen más conciencia de lo que supone el desperdicio alimentario, pero no lo tenían del hambre. Y el hambre se vinculaba históricamente en bueno, pues esas energías movilizadoras al espacio de la economía de la salvación de cuatro voluntarios Estaban, bueno, pues ahí eh, eh, con la hucha agitando las monedas ¿no? y, y que generaba como rechazo, ¿no? como un, un poco de repelús. ¿no? Eh, y eso eso se ha transformado, pero se ha transformado en los dos sentidos. No solamente porque desde los movimientos ecológicos eh, se mira que atender precisamente los espacios de la vulnerabilidad eh, solamente va a concluir en esas sinergias ¿no? para esa transformación del modelo global, ¿no? y que eso es también una consecuencia, igual que el cambio climático, ¿no? sino que eh, incluso los que estaban en la economía de la salvación, ¿no? en este sentido, están dándose cuenta de que no les mola ya estar repartiendo alimentos. que los pobres, con los que antes se sentían bien ¿no? dando alimentos, ahora les empiezan a decir que quieren otra cosa, que se sienten mal, que les da vergüenza ir a... No a recoger alimentos, y empiezan a transformarse incluso desde esos espacios eh, lo que son las iniciativas y las ganas de transformarse. ¿no? Y eso pues, lo hemos ido viendo desde el observatorio, ¿verdad? Pues tanto en los encuentros con Cáritas como con Cruz Roja. Entonces, aquí está cambiando algo, aquí se está transformando algo, ¿no? Y se está transformando en una línea que tiene una potencialidad de articular esas sinergias desde las pequeñas iniciativas ¿no? eh, y esa, esos experimentos con esa mirada un poco multidisciplinar y ese ir probando, conectar con generaciones jóvenes, más entusiastas, enérgicas, ¿no? y, y, y aunar esos esfuerzos, ¿no? esos esfuerzos que hasta ahora venían dándose la espalda. ¿no? Y me parece a mí, no sé, yo soy optimista.